Buenas noches, cuénteme, ¿cuál es su nombre? Yamaida Gisela Oriones Rodríguez. ¿De dónde es usted mi señora? De la cadena Vía Berger. Cuénteme, ¿cuál es la enfermedad que le diagnosticaron los médicos? No sé mi Ya, cuénteme, ¿cuál fue este el resultado que ellos le dieron? ¿Cuál fue el diagnóstico? En etapa terminal. ¿Ella tenía cáncer en etapa terminal? Sí. Cuénteme, ¿cuántos días le dieron de vida a la señora? En el hospital de Solca Puerto Viejo le dieron un mes de vida. ¿Un mes? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que le dieron un mes de vida hasta ahora? Ya más de seis meses. Y la señora sigue bien. Cuénteme, ¿cuántas inyecciones tiene la señora de moringa? Ella tiene en su organismo 11 ampollas de moringa más 6 de células madre. Correcto. Entonces la señora podemos decir que está curada, ha seguido el tratamiento como tiene que ser. Así es. Cuénteme, en las primeras inyecciones, ¿qué sintió la señora? ¿Cómo? cómo ¿Cuál fue su reacción en el cuerpo? ¿Cómo se me sintió? Ella en las primeras fue una reacción que se nos desmayó, ella ya hasta perdió conocimiento. Pero al cabo de tres días ella empezó a reaccionar, empezó a, a, a tomar poquito líquido. Le damos con jeringa, a veces tratamos de darle con algodón, pero lo que sí tratábamos de alimentar a lo más que podíamos. Claro, es que las primeras inyecciones le hizo, le removió, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó y por eso hoy en día la señora está aquí, siguió el tratamiento como tiene que ser, eh, después del Padre Todopoderoso Dios le ha dado una segunda oportunidad y después de eso intervino la moringa, la planta de la vida, moringa la planta que cura más de 380 enfermedades y aquí está un testimonio más de la señora del sector de, ¿de dónde me dijo? La Cadena. La Cadena, eso es en Quevedo, el sector rural de Valencia. La Esperanza, de Valencia. Y a la señora... Ella ya no caminaba, ya no hablaba, no reconocía a nadie. No. Ella estaba completamente muerta en vida. No. Ella sí pasó algunos días. Se lo digo, al tercer día empezó a reaccionar. Después del cuarto quinto día empezó ya a reconocer poquito. Empezó a caminar aproximadamente de 12 a 13 días. Bueno, que hoy en día, ayuda. ¿qué me le han dicho los doctores después de verla que han pasado seis meses y no ha tenido el diagnóstico de 30 días de vida? Eh, el médico que vio los exámenes que le hicimos, pues se quedó sorprendido que, que sin ningún tratamiento, se puede decir químico, de lo que es el hospital, la señora está caminando, está cuidando de, de su familia, de sus hijos. Entonces, este es un testimonio más de una paciente totalmente curada de un cáncer de leucemia, cáncer a la sangre. Así. Estamos aquí desde el sector de la esperanza, la cadena. Bueno, para todos los pacientes, las personas que nos están viendo, aquí un testimonio más. Totalmente curada la señora con la enfermedad de la leucemia y el resto se ha encargado Dios y la plante la moringa. Moringa la plante la vida. Yo también doy mi propio testimonio. Porque yo tenía un problema de hígado, reflujo, biliar, ya la medicina ya Química. no había que hacer. Ya el, todo lo que la medicina que mandaba el médico, medicina cara, no me hacía para nada. Dolores a los huesos. Yo no podía caminar, subir escalera porque los dolores eran terribles. Gracias a Dios y a la medicina de la moringa, hoy en día yo me siento muy bien. Llevo ya ocho ampollas para que yo me siento muy bien. No, no siento ese cansancio, mi reflujo biliar ha desaparecido. Podemos decir que está curada. Sí. Bueno. Porque no tomo ninguna medicina química. Química, no estoy tomando nada. Bueno, es un testimonio más de dos señoras aquí, totalmente curadas de sus enfermedades. Muchas gracias con todos.